Hola qué tal, este video es una petición a muchas personas les encantan los perritos a mí me encantan porque son demasiado tiernos hoy les enseño a hacer un lápices con tubo de papel personalizado de perrito hecho con foamy y el resultado te encantará vamos a utilizar el tubito de papel higiénico y lo vamos a forrar con foamy lo forré por acá y esta parte también vamos a forrarlo en la parte de adentro aplicamos silicona líquida voy a pegar un papel también pueden utilizar cartulina Ahora voy a utilizar foamy, voy a cortar varias tiritas. Esto demora, pero el resultado yo sé que les va a gustar mucho. Nos quedaría así. Voy a tomar otro foamy de 7 por 23 centímetros. Vamos a medir 2 centímetros en esta parte. Vamos a hacer las patitas del perrito. Vamos a doblar así, aplicamos silicona líquida en esta parte, no me gusta utilizar silicona caliente porque me queda como muy grueso y vamos pegando así, dejamos secar un poquito para que pegue más rápido así nos quedaría ahora vamos a empezar a picar así hasta acá más o menos y picamos todo toda la filita bueno, así nos quedaría vamos a doblar en la mitad y cortamos dos partes aplicamos silicona líquida dejamos secar un poquito para poder pegar más fácil y vamos a enroscar así Aplicamos silicona líquida y pegamos. Nos quedaría así. Acá ya hice las cuatro. Quedan como florecitas. Todas bonitas. Voy a aplanar un poquito acá. Y voy a empezar a pegar. Aplicamos. Ahora sí voy a utilizar silicona caliente. Vamos a apoyar un poquito a apretar un poquito para que pegue bien. Damos vuelta y pegamos estas dos. Las dos patitas de atrás. Mire cómo queda de bonito. Ahora voy a empezar a pegar tiritas de foamy en esta parte empezamos pegando cuatro bueno, pegué tres voy a aplicar silicona caliente otra vez y voy a pegar de nuevo otras tres vamos a doblar así así es que estoy pegando volvemos a pegar acá Claro que el número de tiritas, eh, pues no, no, eso es como lo quieran. Si lo quieren bien, bien repolludito como dice el dicho, lo pueden hacer, pueden pegarle las que quieran. Busco la mitad para pegar estas otras tres. Esto lleva trabajito, pero ahí se entretiene. Voy a aplicar ahora acá en las patitas para taparlas así, van a templar un poquito sin ir a, a dañar el fondo. Volvemos a coger más tiritas y pegamos en esta parte. Volvemos a pegar acá. Vamos templando. Voy a tomar otras cuatro y las voy a pegar en las patitas. Voy a tomar estas cinco y voy a pegar acá de nuevo. Esto sí lo hago con silicona caliente porque para hacer el, el video como más rápido o porque pega pues más más rápido. Voy a pegar estas otras acá y ahora vamos a templar bien. Voy a utilizar un resortico, un elástico. Esto lo saco de los tapabocas que voy botando, entonces ahí le estoy reciclando los resorticos y vamos a amarrar así para formar la colita voy a aflojar acá un poquito voy a aplicar silicona caliente para pegar así que nos quede bien organizaditas esas tiritas ahora voy a cortar voy a cortar hasta donde quiera que pues el tamaño de, de la colita voy a aplicar silicona líquida de nuevo para bajar un poquito como para que se peguen las unas tiritas no todas unas tiritas y voy a acabar de pulir Bueno, así la podríamos dejar ya. Ahora voy a utilizar estas tiritas y las voy a organizar bien. Vamos a doblar así. En esta parte voy a medir 5.5 y voy a amarrar de nuevo con el resorte, con el resorte elástico. este Estas serían las orejitas. De nuevo voy a amarrar y de nuevo vuelvo a amarrar, nos quedaría así, de esta vamos a hacer las dos las dos orejitas, voy a aplicar ahora silicona caliente para pegar las orejitas si las quieren más tupiditas con más goma de eva pueden utilizar más tiritas. Esta y nos quedaría así. Ahora voy a utilizar estas tiritas que ahí se los dejé anotado. Cuántas utilicé, voy a tomar el resorte. Vamos a cuadrarlas bien y voy a amarrar acá en esta parte. voy a tomar otra tirita, estamos haciendo la parte del frente del perrito, acá vamos a medir 4.5 centímetros y amarramos nos queda así flojito dime qué animalito quieres que te haga, con mucho gusto lo hago, vamos a dividir en la mitad y vamos a doblar así, esto sería para hacer el hociquito del perrito, doblamos así, cogemos bien las tiritas y de nuevo con resorte voy a amarrar acá les cuento que esto fue un invento que hice, pues no creí que el resultado y a ser bonito porque yo le pedí a mi hija y a mi esposo que me dijeran cómo les pareció la idea y a ellos les pareció muy bonito y si en realidad uno cree que no va a quedar bonito pero sí queda lindo vamos a abrir así y vamos a hacer acá en la partecita donde va la boquita esto es goma de eva vamos a cortar y vamos a hacer ahora con foamy rojo una más pequeñita esto es un regalito muy lindo para darle a cualquier persona porque a muchos les gustan los perritos. Y sirve como, como porta lápices, lapiceros, un regalito bueno. Vamos a pegar ahora el hocico, vamos a pegar así. Voy a pegar la boquita, o sea, esta parte de la boquita. Y esta que sería como que la lengüita. Bueno, miren cómo va quedando, no se le dé forma, pero enseguida lo vamos organizando. Vamos a cortar las orejitas, vamos a motilar el perro, cortamos así, igual el hocico también. Vamos cortando ambos laditos, pulimos. Y vamos a pegar esta parte. Voy a aplicar silicona caliente. Y pegamos así. Para atrás. Así. Y vamos a tomar ahora todas estas tiritas y las vamos a sujetar con resorte. Este resorte redondo, este resortico también lo consiguen en, en adornos o como les digo reciclen los, los resortes de los tapabocas cortamos y ahora sí cortamos esta parte, este sería el pelito, así nos quedaría ya se la va viendo formita pero vamos a utilizar ahora una cinta ilusión 12 centímetros mide esta cinta vamos a pegarla acá en esta parte y vamos a formar el moñito voy a amarrar con este cordón este es cordón de seda o de ese que le dicen cola de ratón y vamos a pegar acá en esta parte le pegué una piedrita brillante como pueden observar el monito es del color que deseen voy a utilizar FOMI para hacer los ojitos vamos a hacer así como una lagrimita así Con este foamy negro voy a hacer la naricita así como lo están viendo, la forma como de la naricita de un perrito. ¿ve? Ahora con vinilo o pintura acrílica voy a pintar los ojitos. Vamos a utilizar este negro. Ya pinté la otra, azul o verde, el color que desee. Voy a hacer la lucecita con vinilo blanco o pintura acrílica blanca y vamos a delinear ambos ojitos nos quedaría así acá lo que hice fue calentarlos en la plancha para termoformarlos o sea formarlos así para que queden como encocaditos vamos a pegar la naricita miren cómo va quedando hermoso y vamos a pegar los ojitos pues a mí me parece muy lindo y muy novedoso porque he hecho así con tiritas de goma eva pues me parece muy novedoso como les digo es la primera vez que hago este perrito ya son las pestañitas o okay, que hago esta técnica así con el fomi así con tiritas y nos quedarían así los dos ojitos acá voy a delinear con marcador negro charpie y voy a hacerle así con el copito para que me quede la línea más derechita esta parte vamos a pulirla voy a pintarla con pintura acrílica y dejamos secar y ya Vamos a colocar los colores o lapiceros. Y listo. Así por hoy terminamos. Amigos, espero que les haya gustado la idea de hoy. A mí me encantó. Es una belleza para regalarle a cualquier persona. Yo sé que les va a encantar. Manito arriba si te gustó. Comparte el video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.